Alita, todo mundo te conoce en el ambiente de las enfermedades raras, pero por favor, danos tu nombre y el puesto que hoy mismo ocupas y en qué institución. Eh, mi nombre es Alejandra Camacho Molina, a sus órdenes. Eh, actualmente me desempeño en el ISTE y mi puesto es Coordinación del Programa de Enfermedades Huérfanas y eso es. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a estos temas, ¿sale? al tema de la salud? ¿Desde hace cuánto ocupas parte de tu vida diaria en atender temas de salud que tienen que ver con todo lo relacionado a ello? Pues, en un, en un idioma, eh, digamos, eh, de manera, si nos hacemos toda la retrospectiva, pues desde que era estudiante de medicina. Si vamos más concretamente al tema de las enfermedades raras, eh, pues creo que siempre me llamó la atención desde estudiante. Y desde que yo iba en tercero de la carrera yo quería ser genética. Eso, la mayoría de las enfermedades que ve un genetista eh, están catalogadas como enfermedades raras. Y entonces, pues yo entré a la residencia, si no me acuerdo mal, 2008 o 2008 termino, una cosa así. Así que desde entonces me dedico a las enfermedades raras. Ok. Tienes eh, un tiempo que ya ha sido importante en la vida de los pacientes y lo refiero así porque hay un gran trabajo que has desarrollado. No solo en el iste que estabas, luego no estabas y luego vuelves a estar, sino también en otros institutos que para ti guardas como recuerdo como la mejor, digamos, la más acabada eh, anécdota que tienes en tu trato con los enfermos con padecimientos raros. ¿Cuál es? Híjole David, es súper difícil tu pregunta, porque todos los días tengo de esas experiencias. Eh, mi, mi, mi me, mis mejores experiencias con, con los pacientes son cuando te dicen gracias, cuando te dicen que Dios la bendiga, ¿no? o cuando te dicen estuve buscando el diagnóstico por años y hasta hoy eh, lo tengo, o cuando te dicen nadie me creía y aunque... Aún no tenemos un diagnóstico, eh, por lo menos sé que, que usted me está creyendo, ¿no? Porque a veces son datos clínicos tan difícil, tan difíciles de integrar como un diagnóstico que en muchas ocasiones los profesionales de, sala, de la salud no, no les creen del todo a los pacientes. Entonces creen que de pronto algún síntoma lo están inventando. Entonces esas son las cosas que... Son mis mejores experiencias. No podría escoger una, ¿no? Porque porque todos los pacientes que me han dado esas, ese agradecimiento de una o de otra manera, de con un obsequio, con una carta, con, con unas palabras, con un mensaje, ¿no? Muchas, muchas ocasiones recibo mensajes a mi WhatsApp eh, en un día común, que dice gracias o que dice que tenga buen día o... O oh, qué bueno que me la encontré en el camino, ¿no? Entonces, esas son las experiencias que diario disfruto y que me llenan de, de orgullo y de motivación para continuar a, haciendo lo que hago hoy día. Qué bien, Ale. Yo tengo el gusto de conocer a algunos otros profesionales como tú que se dedicaron a, a lo genético, son genetistas. Pero um, debo decirte que tú eres una genetista muy especial. Y no lo digo porque seas mi amiga, casi de mi familia, no lo digo por eso. Lo digo porque en el encuentro de comentarios de muchas otras personas, todos tienen una base común de inicio de comentario. ¿Conoces a Ale? ¡Ay, ah, es una gran persona! Dicen. ¿Conoces a la doctora? Es una gran persona. Eso me habla de esta referencia que yo convalido porque yo te considero una gran mujer, una gran persona, una gran profesional. Entiendo que también eres una gran madre de familia, una gran compañera, una gran hija. No hay muchos, no hay muchos, y yo conozco muchos eh, genetistas, Ale, y. Pocos guardan esta, este carisma que tú tienes. Eh, hay algunos genetistas muy arrogantes, muy arrogantes. Eh, decían en alguna ocasión, Paulina, papá, ten cuidado cómo le hables a esa doctora, una del INP, porque es muy enojona. Y le dije, más que yo, y me dijo, no, igual. Ah, entonces nos vamos a entender. Es, es complicado encontrar... A personas con tan buen talante como tú, porque tu especialidad, aparte de muchas consideraciones que yo podría agregar en este momento, tu especialidad es complicada y tú, tú señalas lo que conoces de una manera muy didáctica, muy grata, muy aterciopelada. Un día estaba hablando con Marcela Vela y no le entendí nada, nada. Y le dije, doctora, ¿Conoces algo de física cuántica aplicada a los neutrinos solares en estado de reposo en cajas de plutonio enriquecido? Y me dijo, no, pues así yo de lo que estás hablando, no te entendí nada. Por eso, lo que tú haces tiene una genuina transparencia que es muy fácil de ver. Y eso a mí me gusta mucho porque además de que te quiero un montón, toda mi familia que te conoce, ¿Está de acuerdo conmigo? Mi suegra que te conoció, dice, ¿cómo está la doctora? Todos los días, todas las veces que habla conmigo me dice, ¿has visto a la doctora Alejandra? No, no la he visto todo el tiempo, pero cuando la vea la voy a saludar de su parte. Aquí estoy extendiendo el saludo porque te mandó saludos. Mírale preciosa, hay un enorme, enorme bache en los últimos 25 años, en los últimos cuatro sexenios para ser exacto. En cuanto a los temas de salud que debemos interpretar como rutas francas y seguras para los pacientes, no solo enfermos con padecimientos raros. La pandemia actual, esta que llegó para quedarse, ha desnudado dramáticamente los sistemas de salud del mundo. México, obvio, no podía ser la excepción. Y cuando pensábamos en México y tratábamos de hacer un diagnóstico en torno a sus instituciones de salud, casi casi veíamos que teníamos que hacer una carta de defunción porque hay cosas que estaban muy complicadas y, y muy fragmentadas, muy divididas. Tú trabajas en una institución a la que yo le debo, entre otras cosas, la vida de mis hijos. Pero también le debo un respeto enorme porque los últimos cuatro directores, cinco directores que han sido que han sido parte de esta institución y, y antes Socorro Díaz, que fue quien recibió a mis hijos por primera vez, han cumplido conmigo lo que han dicho. Le tengo un enorme aprecio a la institución. Por favor, regálanos a quienes te están escuchando y viendo, o te van a escuchar y ver, cuál es tu óptica de lo que hoy mismo, en esta circunstancia tan difícil, Está haciendo el ISTE no solo por sus médicos, no, perdón, no solo por sus pacientes con COVID, sino por todos los demás pacientes. Regálanos cuál es la idea que tú tienes de lo que hoy mismo el Instituto está haciendo en este terrible momento. Pues, como tú lo mencionaste, el, el Instituto tiene un gran compromiso con, con el país. Obviamente ustedes saben por las características de la fragmentación de la salud en nuestro país y por temas de legislación, pues bueno, está abocado a mayormente, porque no únicamente, pero mayormente a todos los derechohabientes y específicamente para los pacientes con enfermedades raras, pues cuenten o consideren que se está trabajando todos los días para tener mejores condiciones. Eh, no, no puedo tener una voz de, de promesa en el sentido de, de decirles vamos a hacer ABC, pero sí lo que les, sí les puedo decir es que se está trabajando día a día para que las condiciones de los pacientes en general sean mejores. Las características de sus terapias y el acceso a ellas eh, estén disponibles para, para los derechohabientes que, que lo necesiten. Todos los días nos vamos enfocando en la calidad de la atención, en la mejora continua, en mejorar procesos que, por supuesto, eh, por una parte pueden ser administrativos, pero por otra parte pueden ser, eh, lo voy a poner entre comillas, de dificultad dentro de una unidad médica. Entonces, todos los días estamos trabajando para que esas pequeñas dificultades con las que se enfrentan las pod podamos saltar juntos, podamos eh, poner nuevos lineamientos o nuevas eh, reglas ¿no? al, al juego y que podamos saltarlas y podamos dar, si creo, considero yo eh, que el Iste es una eh, de las instituciones que mejor eh, calidad de la atención, mejor atención, mejor... Eh, tratamientos tiene, pues bueno, queremos llegar a ser superlativos, a ser los mejores. Entonces, pues bueno, en eso eh, hacemos todos los días, Créan, créanme, créanme que todos los días hacemos algo pequeño, pero que va a ser trascendente en un tiempo y que con eso vamos a mejorar el proceso, que con eso vamos a mejorar el tiempo de, de espera de un tratamiento, el tiempo de manejo del tratamiento. Entonces, cuenten con ello y cuenten con que se está haciendo. O sea, no es que se va a hacer. Estamos trabajando para que eso suceda. Yo te puedo confirmar lo que tú estás diciendo. Conozco los trabajos de Elite desde hace 25 años, un cuarto de siglo. Igual conozco los trabajos del el IMSS poco después porque me integré a esfuerzos que también tenían que ver con el IMSS y con, y con los servicios de salud de Pemex y con los servicios de salud de la Sedena y con otros. Y sí, coincido contigo, el ISTE tiene una característica que está por encima de las otras en cuanto al servicio y la calidad del mismo en cuanto al trato con el paciente y la atención, que en ocasiones es casi personalizada para algunos grupos de pacientes. Y eso lo tengo bien confirmado porque hace un cuarto de siglo hago esto, ayudo a pacientes y me he percatado de ello de manera muy puntual. Tú has incorporado con tus trabajos a este instituto un... Viento fresco desde hace ya mucho tiempo. Y luego cuando te fuiste, me acuerdo que le comenté a tu director general, te equivocaron en dejarla ir. Y me dijo, bueno, es una decisión que no tenía que ver con nosotros. Y luego cuando tú me dijiste, ¿qué crees? Te tengo una noticia, voy a regresar. Sentí que el viento fresco regresaba. Has hecho cosas en la institución que desde mi punto de vista, sé que tú no las vas a tocar porque eres una profesional, muy cuidadosa en cuanto a, a yo hice, a yo hice esto, yo, eres modesta. Pero, ¿cuál consideras tú, vale sin, sin que esto sea un agravante a tu modestia? ¿Qué ha sido la contribución que tú has puesto a disposición de la institución para con sus enfermos? ¿Cuál? Yo te voy a decir la que yo considero, pero tú dime, ¿cuál consideras tú? Pues, la, la contribución que yo considero que va a ser más importante y que, que van a de enfermedades huérfanas. Esa es, este fue un momento difícil, quiero confesarles, porque... Realmente, yo no tenía mucha experiencia. Eh, digamos, estaba en, en ese punto de salir del cascarón. Entonces, eh, tuve mucho apoyo, mucho apoyo de, de las personas con mayor experiencia, de mis jefes en esos momentos, eh, del, el del director médico en ese momento, del subdirector de regulación de atención hospitalaria, y bueno, logramos logramos hacer el proyecto, eh, no fue fácil, hay que enfrentar muchas cosas y mucho conocimiento administrativo que en ese momento yo no tenía, pero bueno, eh, les digo, eh, creo que hubo mucha gente que estuvo ahí apoyando y, y lo que queríamos era eso, ¿no? Tener algo que ofrecerles a los derechohabientes eh, de una manera más, eh, digamos, más ordenada y que pudiéramos también de... de Digo, también del lado administrativo, pues, poder tener los datos específicos de las personas que iban a tomar esas este, esa atención, ¿no? O ese recurso. Entonces, era concretar, ¿no? Hacer, eh, cerrar la pinza con algo que pudiera mejorar en todos sentidos para, para los pacientes. Estoy de acuerdo. Básicamente, Pienso que esa ha sido una gran contribución tuya. Estoy absolutamente de acuerdo. Y cuando dices, es que, bueno, conté con la participación de muchos que me ayudaron y de gente que incorporó su esfuerzo a esta tarea, yo, yo me remito a lo que te dije antes. Sí, porque eres una dama carismática. Eres una persona que tiene una, eh, una velita especial, una luz especial que hace que la gente se agregue a tus esfuerzos de manera cordial, de manera abierta. En alguna ocasión le pregunté a la doctora Carnevale, con la que tengo una historia de hace muchos años. La doctora Carnevale me conoció hace 25 años. Me acuerdo que el día que me conoció, me dijo, bueno yo estaba intenso como estoy siempre, pero en aquel tiempo estaba más intenso por, por el tema de mis hijos. Me acuerdo que me dijo, bueno, sí, bueno, lo, lo primero que le pido es que se siente, me dijo. Lo primero que le pido es que se siente. Y, y con calma, eh, explíqueme con calma cuál es eh, específicamente el, el problema que usted me quiere eh, platicar. Así empezó mi relación con la doctora Carnevale. Después, cuando ella supo que Pali y Toto estaban ya en la institución, eh, después de que ella me había dicho pues si usted es capaz, haga lo que tenga que hacer para que traigan el medicamento aquí a México y lo metan a la Cuando supo, en alguna ocasión que tuvimos oportunidad de estar cerca de ella, me dijo ¡Oye, lo felicito! Finalmente se pudo. Esto que estoy diciendo tiene que ver con esta tarea a la que me he sumado hace muchos años de trabajar por algunos y conocer a gente. y La doctora Carneval es una de las gratas presencias que yo he conocido en mi vida, eh, es una profesional increíble, es una vaca sagrada, así le digo yo, es una vaca sagrada, es un oráculo, la doctora. Hay una importantísima contribución de tu familia en torno a tu trabajo. Porque yo jamás me he imaginado Estar casado con una profesional como tú, que tiene que estar un chorro de rato allá con los pacientes y los tratos y los y los trámites administrativos y por allá. Y yo, yo siempre quiero tener todo bajo control y pienso en los médicos, en los eh, funcionarios que como tú hoy están tan metidos en todo este crucigrama para la salud. Es importantísima la contribución de tu familia, Ale. ¿Cómo, ¿Cómo toman tus hijos, tu marido, esta pasión que tú tienes por hacer lo que haces? Y esa pasión evidentemente requiere de tiempo aplicado a ese trabajo. Y ese tiempo es en otro lado. Bueno, hoy con la pandemia puedes estar allí a veces con tu familia, pero, pero antes no puedes. ¿Cómo te lo toman? ¿Qué te dicen? Híjole. Es, es complicado, ¿no? Tenemos eh, como un acordeón de posibilidades, sí. dependiendo de la luna. Pero sí. de manera general les puedo decir que por lo menos lo, lo que es, ellos expresan es eh, un orgullo, un orgullo muy grande, lo cual pues, pues bueno, a mí me emociona muchísimo. Eh, me lo dicen de muchas maneras, ¿no? Desde que me lo puedan decir frente a frente a, hasta cuando hablan de, de una servidora con sus amigos o con o cuando están hablando de lo que hago todos los días con alguien, eh, se les nota eh, que, que yo les he contagiado esa, esa pasión, como, como bien mencionas, ¿no, David? Eh, claro, por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas. Eh, sobre todo mis hijas. Que para los que no saben, pues mis hijas tienen 25 y 26 años. Al principio de la historia pues fue muy complicado porque era mucho tiempo en, en la escuela, mucho tiempo en los libros, mucho tiempo. Y, y bueno, a ellas sí les ha tocado, creo, que la parte más complicada de, de mi formación académica, pero... Pero también las hecho muy fuertes, ¿no? Y mujeres que, que salen adelante y que también luchan por lo que quieren y por la pasión que tienen. Entonces, eh, creo que es también como, como, como en el trabajo, pues también es un trabajo en equipo. Todos ponemos algo y, y todos, créanme, todos ponen algo para que yo siempre esté ahí con ustedes, dando lo mejor. Eso es. Sí, sin duda. Yo tengo yo tenía la información acerca de que tus muchachotas ya tienen esas edades este, tú podrías parecer su hermana te han de decir muchas veces eso de hecho. sí, porque tú tienes el síndrome de Peter Pan te ves joven todo el tiempo o sea va a llegar un momento en que por la ropa que usen las ni o las tus jovencitas y cómo se pinten, te van a decir ¿quién es mayor, tú o tú? Así te van a decir ya verás, ya verás Ale, preciosa. <risa> Hablando como hemos charlado, de manera, digamos, no a profundidad, sino para que esto sea grato y aterciopelado, no tenemos que entrar en las profundidades de todos eh, los cuestionamientos, pero me, me gustaría que en, en este que sigue me dieras tu impresión. Eh, lo más profundo que puedas. ¿Cuáles son las tareas pendientes e impostergables a favor de la comunidad de los con parecimientos raros que tiene que hacer el ISTE, Ale? ¿Qué tiene que hacer el ISTE? Fíjense que yo en particular no lo acotaría al ISTE, no, porque creo que el ISTE está haciendo buen trabajo. Claro, todo es perfecto es perfectible eh, en el tema y ya lo hemos platicado no, no solo en este momento sino en muchos foros sobre todo en, en, en temas legislativos donde pueden ayudarnos a tomar las mejores decisiones el tema del acceso a los medicamentos ¿no? eh, creo que no tendríamos que acotar esta solicitud solo al, al sector salud sino que lo tendríamos que ampliar también a la industria farmacéutica. ¿En, en qué sentido? En el sentido de los costos. Eh, todos, todos, los, eh, las personas que sufren alguna enfermedad rara y que tiene, tuviera esa enfermedad rara, la posibilidad o la opción en el mundo de una terapia específica para esa enfermedad, sabemos que son muy costosas. Sabemos también que la industria invierte mucho dinero en tecnología y en años de investigación, pero sí deberían considerar eh, que los estados, no, hablando de manera general, eh, no tienen los recursos como para tener eh, en tratamiento a todos estos pacientes. no. Yo leí el otro día que si todos los... Eh, las personas con padecimientos raros estuvieran en un solo país, sería el tercer país más poblado del mundo. O sea, quiere decir que necesitamos mucho recurso de todo tipo, ¿no? Económico, de profesionales de la salud, eh, e incluso de familiares también, ¿no? Entonces, creo que no lo acotaría, Liste, creo que el sector tiene un gran trabajo ahí, desde empezar con nuestro registro, ¿no? desde tener específicamente cómo tenemos cuáles son las estadísticas de nuestro país y eh, obviamente la parte del acceso a los tratamientos. Y eh, en este tema que yo les mencionaba, no también eh, la industria debe de estar eh, unida a nosotros y que nos pudiera dar unas mejores opciones para que pudiéramos alcanzar a más pacientes. Es cierto. Yo... Eh... Aprecio genuinamente este comentario porque coincido, si el círculo virtuoso no está trabajando en la misma frecuencia, es muy complicado. El paciente, los grupos de pacientes, las instituciones de salud, los regulatorios, la, las compañías farmacéuticas, en fin, todos trabajando en el mismo sentido. En algún punto, evidentemente, hay que redoblar la marcha, hay que hacer más más. Fuertes las cadenas que puedan incorporar los, los ejercicios de todos para que haya una mucho mejor eh, oportunidad, una certeza mayor a favor de, de los mejores caminos, a favor de los nuestros. Y tienes razón. Esto no tiene solo que ver con el iste en razón del comentario. Tiene que ver con todo México. Tiene que ver hasta con aquellos que nunca han sufrido ni conocido de un padecimiento raro. La opinión pública en el mundo es una que mueve muchas voluntades cuando entiende procesos, cuando entiende fenómenos, cuando entiende problemas. Eso es evidente. Hay una suerte en este momento de expectativa, aunque dicen que quien, cose, quien, quien siembra expectativas cosecha frustraciones, bueno, hay una especie de expectativa que tiene que ver con ¿será mejor el tiempo post covid que lo que ya fue o será peor? ¿Cómo, ¿Cómo irá a ser, sobre todo en el tema que nos compete, que es la salud y sus instituciones y sus profesionales? ¿Cómo irá a ser? Yo personalmente soy de los que piensa que va a ser mejor, porque sin duda esta plétora de problemas nos ha puesto a pensar en lo verdaderamente importante: ¿En ¿qué es lo verdaderamente importante? No sabes cómo extraño yo abrazar a las personas. Uh -huh. No sabes cómo extraño que entren mis hijos a casa y les pueda dar un beso. Hace medio año que no lo hago. También extraño cosas tan sencillas como salir a caminar y saludar a los vecinos, que en este momento no lo he hecho ya. Creo también que esta fórmula de, de nueva vida que nos va a dar el COVID, porque sin lugar a dudas va a ser diferente, nos trae la oportunidad aparejada de hacer las cosas mejor, de entender lo que verdaderamente es prioritario, de eh, aprovechar lo que tenemos tan a la mano siempre y, y a veces no le ponemos atención. Cuando hablo contigo, cuando hablo con todos mis amigos, y tú eres no solo mi amiga, eres como de mi familia, eh, siempre disfruto mucho que... Eres tan amable de, de siempre ser retributiva con tu comentario. Siempre ser elocuente con tu respuesta. Siempre, jamás me has dado una respuesta que sea triste. Creo que la respuesta que más se dirige hacia una respuesta triste es, eh, me dijiste así, David, pues yo tampoco estaría de acuerdo en que tus hijos vayan al hospital, pero lo tenemos muy bien cuidado, David, pero si me preguntas a mí, yo no iría. Y, y, y cuando lo dice Alejandra Camacho, que es una de las columnas vertebrales que tenemos en el iste, pues me preocupó. Sin embargo, como te comenté en aquella ocasión, mis hijos son mayores de edad y pueden tomar sus decisiones. El papá que antes decidía por ellos Ahora tiene que darle paso al papá que entiende sus razonamientos y que es lógico con sus temas. No te tengo que decir a ti que tienes dos muñequitas de 25 años. O sea, ya toman sus decisiones, nos guste o no. Y lo más interesante es que todas las decisiones que tomen cuestan. Unas cuestan más que otras. Uh -huh. Unas son a favor y otras son en contra. Pero cuando van a tabla rasa, llegan al fondo, dicen, ma, tenías razón. Sí, bueno, yo, yo le dije a mi mamá ocho veces más, tenías razón, o más, no sé cuántas. Lo importante de todo esto es que este asunto, que hoy mismo vulneró, vapuleó al planeta Tierra, espero que nos haga ser mejores. Espero ser que nos propicie mentalidad diferente a la que hoy mismo, antes de la pandemia teníamos. El privilegiar, Únicamente lo que atañe a nosotros, ya nos dimos cuenta que no lleva para ningún lado. Tenemos que velar por todos. Somos parte de un entramado. Esa película de hace años, Avatar se llama, uh -huh. es muy ilustrativa del ejercicio común, del esfuerzo múltiple con voluntades uh -huh. a favor de un tema. Ojalá que podamos hacerlo. Yo, yo estoy seguro que podamos hacerlo. ¿Pero tú qué piensas? Yo estoy segura también. Sé que no va a ser igual después del COVID, ¿no? Creo que hay familias a las que ha tocado mucho, ¿no? Eh, entonces, por supuesto que esperaría yo que nuestra calidez humana fuera mejor. Y en ese sentido, como tú, tú bien mencionas, pues que haya más gente que se pueda entrelazar, que se pueda unir a nuestra, a nuestra causa. Sé de personas que no tienen un familiar o que no tienen un hijo que tiene una enfermedad rara, pero sin embargo está luchando con nosotros, está a nuestro lado, está trabajando por nosotros también. Entonces, pues que se unan más de estas personas a, a la lucha para que podamos lograr más cosas. En, en ese sentido yo esperaría que no fuéramos iguales como como lo fuimos al principio de, del 2020, pero sí creo que va vamos a tener muchas cosas buenas para las enfermedades raras, creo, que cada día veo cómo se logra más a nivel legislativo, cómo nos escuchan más, cómo hay gente más abierta a, a escucharnos, ya no digas, ¿no?, a, a, a, a tomar decisiones sino simplemente escucharnos. Creo que ya con el simple hecho de que te escuchen, pues ahí puede existir el, el camino para que se interesen en, en nuestros temas. Y yo veo que, que estamos en un buen momento, que hemos logrado cosas, eh, como yo les decía, ¿no? Son cosas pequeñas quizá en el día lunes, en el día martes, pero cuando volteamos, al paso de los años, ya logramos muchas cosas. Entonces, yo estoy certera de que este, este camino que va hacia adelante nos va a traer muchas cosas buenas a todos los que nos dedicamos a las enfermedades raras y a los pacientes principalmente. Yo coincido, Ale. Hace unas horas tuve una videoconferencia con César Cruz, que es el encargado de los temas de registro, y fue muy amable. Te voy a contar la anécdota que me pasó hoy en la mañana. Empezó, me dijo, a las nueve, David. Y le dije, a la hora que tú me digas, a las nueve está bien, porque luego tengo que entrar al comité de no sé qué cosas. Sí, a las nueve está bien. Ya, charlamos. Oye, pues muchas gracias, David. y Te agradezco esta oportunidad para que conozcan estas respuestas. Sí, yo también. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Y de repente le digo... Fin la cagué, cabrón. No grabé. ¿Cómo? Los 40 minutos no los grabaste. No, se me olvidó poner grabadora. Oye, dame la entrevista otra vez. No, no, David, no puedo en este momento. Te la doy otra vez a la una, sale. Y a la una me la volvió a dar, fue muy amable. Eso habla de lo que tú estás eh, haciendo. En el comentario. Habla de. ¿Te escuchan? Mañana, mañana estoy con novelo. Que es, un, que es una tapia, que no quiere escuchar a nadie. Y me dijo, no, no, David, eso lo tenemos que ver personalmente. No, no, lo, no lo voy a ver a través de una videoconferencia, ni lo intentes. Ok. Pues te vienes protegido, sale, yo me voy a ir protegido. La otra vez tuve una conversación también con el director del de IMSS. A tu jefe, a tu director, Ramírez, allá de, de Liste, conocí a su papá, que fue gobernador. Y... Por supuesto, tu director no se acuerda, pero yo lo conocí cuando era niño. Niño. <risa> lo conocí. Una parte de mi familia es de Oaxaca. Y ahí conocí al gobernador. En ese tiempo. Y, y a un niño, el que es el director hoy del list Ese niño, el que después se fue al Itami. Ese niño, ese, ese que está ahí. En fin, en fin. En, en el caso de Ale Camacho, sí estoy grabando porque no la voy a volver a cagar como la otra vez. Sí, sí lo estoy haciendo. Eh, hasta aquí, antes de, antes de terminar esta primera parte, te quiero preguntar de la manera más cariñosa. ¿Hay algo que no te pregunté que te gustaría externar a quien te está escuchando, Ale? Pues, eh, no. No, quizá lo único... Que, que además seré reiterativa, ¿no? Eh, en el tema de las enfermedades raras es una lucha constante, ¿no? Y, y algo que a veces se nos olvida, ¿no? Eh, de mencionar y que son parte fundamental de este rompecabezas son los cuidadores, los papás, los hermanos, los tíos o incluso hasta los amigos, ¿no? Que puedan fungir como cuidadores ellos también son importantes, ¿no? O el hermano que, que no tiene una enfermedad rara y que a veces los papás lo descuidan, pues, bueno, este es muy importante. O sea, eh, ellos también son parte importante de esto y, y algo que me gustaría dejarles a ellos es no olviden de cuidarse. O sea, ellos también, eh, porque si ellos son los que cuidan y se descuidan, ¿no? No comen... O, o les duele algo o tienen un padecimiento, pero dejan de ir al médico porque no pueden o porque no tienen tiempo, eh, también deben de pensar que si son los principales cuidadores, ¿quién va a cuidar de, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa? no Entonces, ellos, a veces nos olvidamos de ellos, pero creo que son muy importantes en, en este rompecabezas. Tienes mucha razón, Ale. Nosotros personalmente, la mamá de mis hijos y yo descuidamos a la hija mayor, me he cansado de ofrecerle disculpas, es muy amable, la, la, la mujer, ahora ya es una mujer, me dice, no te preocupes, yo entendí, en aquel tiempo no entendía, pero ahora entiendo, entiendo por qué ustedes tuvieron que desbocarse con Paulina y con Toto, entiendo perfectamente, es absolutamente cierto, una de las premisas que yo mandé con los, a los legisladores les he mandado 19 documentos importantes, de lo que entiendo tienen que hacer con el apoyo de todos nosotros. Les he mandado lo que entendemos se tiene que hacer y la solución que entendemos puede ajustar a ese tema. Les hemos pedido como prioridad algunas cosas. Las terapias en casa. La peor paradoja que existe es que quédate en casa, pero si eres enfermo con padecimientos raros, ve al hospital. Hice un análisis somero. Argentina, Chile... Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia tienen terapias en casa. Costa Rica tiene terapias en casa. Honduras tiene terapias en casa. México no tiene terapias en casa. Entonces estamos tratando de que eso se resuelva. Pero como tú dices, como tú señalas, el tema de los cuidadores es muy sensible y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que tiene que darle uno la importancia a ese grupo tan importante para nuestros enfermos. Estoy absolutamente de acuerdo, Alita. Alita, permíteme pasar a la otra parte de la entrevista, que tiene que ver más con, con quién es la Ale. Este cuestionario, una parte del cuestionario que viene a continuación es uno que realizó Marcel Cruz hace muchos años, para ver perfiles de personas en ámbitos que tenían que ver con contratación, con procesos militares, etc. Y luego Bernard Pivot lo actualizó a los tiempos actuales a los tiempos que regían a mediados del siglo XX. Así que empiezo, Alita. Trata de darme una respuesta concisa. Uh -huh. No hay mayor problema de ello. ¿Cuál es tu palabra favorita, Ale? Palabra. Amor. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Uh, Injusticia. ¿Qué es lo que más te causa placer? lo que más me causa placer ver ver felicidad generar felicidad okay. qué es lo que más te desagrada eh, no sé si sea un pleonasmo no pero o, o cómo interpretarlo eh, pero que la gente no sea humana o sea que que, que no seamos empáticos que en, esa es la parte que más me disgusta Ok. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? Ay, cuando mi hijo toca violín. Okay. ¿Cuál es el sonido o ruido que más te desagrada? Más me... Ay, Cuando un paciente se queja, ¿no? O Cuando, cuando estás en urgencias y oyes eh, los dolores del, de la gente, eh, no, no puedo con eso. Okay. ¿Cuál es tu grosería favorita? Yo creo que pinche. Vale. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Ups. Ay, no, David, no acabo, pero otra de las que me encantan, que a veces pienso que cuando me jubile o cuando ya no esté así como muy activa, estudiaría literatura. Ok. Ahí le hablas a Celita, que tiene un chorro de información de eso. <risa> ¿Qué otra profesión jamás hubieras escogido para ejercer? Jamás. Eh, licenciada en Derecho. De acuerdo. Eh, si tú pudieras reencarnar en un animal, ¿en qué animal te gustaría reencarnar? Uh, un tigre de bengala. Ok. Si el cielo existe... Y al llegar tú, te abre la puerta Dios. ¿Qué te gustaría que te dijera? Bienvenida. Eso es. Ahora, unas preguntas que yo mismo estoy pidiendo que me contestes. Regálame un gusto culposo. Ay, mi gusto culposo es eh, los helados. Comer. Comer. Ok. Regálame un personaje, el que tú quieras, de la historia, que sea tu preferido. Tengo algunos, pero uno muy favorito es Dali. Dali. Ok. ¿Tu número favorito? Yo creo que el 7. Y digo creo porque nunca he reflexionado en eso. Yo nací el 7 de abril, de un año 7, en un cuarto 7. Soy 7 de ¡Wow! Nací el 7 de abril de 1960, y si sumas 1960, son 7, y nací en el cuarto 7. Wow. De hecho, te comento que este es mi año en el horóscopo chino, el año de la rata. ¡Qué pinche año, por Dios santo! El año de la rata de metal. Yo soy rata de metal en el horóscopo chino, y soy aries en el horóscopo, que todos conocemos el tradicional. ¡Ajá! Ok, Arita. dime tu ciudad favorita. Mi ciudad favorita, Vancouver. Vancouver. Ale, cuando tú eras niña, hace bien poquito. ¿cuál <ríe> Ayer. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Candy, yo creo que Candy. Con esa sonrisa que se te dibujó al recordar a Candy, Quédate siempre, Alejandra. Y haz por los pacientes lo mismo que has venido haciendo a lo largo de todos estos años. Tu mejor esfuerzo con la calidad que lo haces, con la disposición y la amabilidad que lo haces. Y logra que en el encuentro de estos pacientes con su nueva oportunidad hacia la salud, ellos siempre sepan que se lo merecían. Que no es un regalo sí, claro. de la institución sino que es un derecho que les correspondía. Yo me siento no solo muy honrado de ser tu amigo, también me siento muy orgulloso de poder haberte acompañado ya en algunos años en estas tareas a las que tú te dedicas y que de alguna manera coinciden con otras a las que nosotros nos dedicamos. Es un beneficio mutuo colateral. Muchas gracias, mi señal preciosa, por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu genuina eh, sinceridad y tus respuestas. Muchas gracias también por hacerte un espacio para poder darnos esta gran, gran tarde de conocer un poquito más a Alejandra. Porque los que viven alrededor de tu circunstancia conocen quién eres, saben lo que hacen. Saben lo que haces, saben hasta dónde has llegado y en razón de qué esfuerzo lo has alcanzado. Pero hay quienes no te conocen y solo conocen a la doctora Alejandra Camacho. Muchas gracias, Ale, por este tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a, a ustedes. Y, y créanme que, que lo doy con todo. O sea, no... No hay nada que agradecer, estamos en este camino todos. Muchas gracias, Ale. A mí me pareció una charla encantadora, espero que a ti te haya gustado y, por supuesto. Espero... Ay, muchas gracias, David. Y espero pronto ponerla a tu disposición para que tú la tengas simplemente como un recurso que puedes releer, rever, reescuchar y verlo con tu familia, porque a lo mejor. Tu familia te dice, bueno, ¿y ese chango qué quería, mamá? Pues ese chango quería una charla conmigo. Es el papá de Palitoto y, y me conoce hace muchos años. Muchas gracias, mi Ale. Muchas gracias por gracias, todo. Gracias, David. Saludos Cuídate, a todos. Cuida a tu familia, tus muchachas. Tu pirinolo, cuídalo mucho. No, Marías, ya toca el violín. Ya. Por Dios santo. ¿Cuánto tiene, cuánto tiene de, de estudiarlo? Ah, como en esos y no, ¿te bien? Es increíble cómo pasa el tiempo, Ale. Es increíble cómo pasa el tiempo. Muchas gracias nuevamente, mi Ale. Sí. Que tengas una jornada extraordinaria, los próximos 175. Días. Les mando un beso y muchas gracias. Gracias a ti, yo le haciendo el beso a la Celita, a Pali y a Toto. Muchas gracias, mi Ale. Sí. En 10 segundos, si para ti no es molesto, corto esta comunicación. ¿Está bien? Vale, ya está. Gracias, mi Ale. Un abrazo para tu familia y un saludo. Igualmente.